Copa Airlines ofrece reembolsar pasajes o cambiar destinos para vuelos hacia Venezuela. La aerolínea Copa Airlines emitió un comunicado este jueves en la noche en el que ofrece a los ciudadanos reembolsar los pasajes adquiridos para volar dentro de los próximos tres meses, en vista del bloqueo económico impuesto por el gobierno bolivariano.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 Por último, pidieron disculpas por las molestias ocasionadas. Venezuela suspende, desde este viernes, los vuelos de la aerolínea luego de que el gobierno de Nicolás Maduro congelara sus relaciones económicas con funcionarios y empresas de Panamá en reacción a sanciones impuestas por ese país. Se suspenden a partir del 6 de abril de 2018 por un lapso de 90 días prorrogables todos los vuelos de la compañía panameña de aviación Sociedad Anónima. Copa Airlines desde ya hacia el territorio nacional, como medida para proteger el sistema financiero venezolano, notificó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC.